¿Tu perfil de Linkedin no resulta atractivo? ¿Crees que le falta un toque para realmente destacar? No te preocupes, en este vídeo te mostraré cómo hacer un banner que realmente llame la atención y te daré algunas pautas para hacer una foto de perfil y no morir en el internet. Como bien sabes, Linkedin es la mayor red social profesional que existe y apenas tienes 3 segundos para captar la atención de las personas que pasan por tu perfil. ¿Vas a arriesgarte a que pasen de largo por no dedicarle un ratito a preparar esa parte más visual? Seguro que no hola soy mónica salvador bienvenido bienvenida a mi canal estoy encantada de que estés aquí si aún no te has suscrito a mi canal y te gustan estos vídeos por favor hazlo porque me ayudarás a seguir creando contenido Bueno, pues vamos al lío. Lo primero que debes saber es que la imagen de perfil debe tener unas medidas de 400 x 400 píxeles y el banner de 1584 x 396 píxeles. Para sacarte la foto de perfil y diseñar tu banner de portada, lo primero que tienes que tener claro son tus objetivos, a quién quieres impactar y lo que quieres transmitir. Ahora vamos a hablar de la foto de perfil. He visto fotos de todo tipo. Personas de espaldas, fotos con la mascota, con la pareja, con los niños, practicando tu, el deporte favorito con cara de enfado, recortada una noche de fiesta o sin foto, es decir, con un logo. Ya puedes imaginar que ese tipo de fotos no funciona para nada en LinkedIn. Y ahora vamos con 6 consejos para tener una foto que realmente funcione. Primero, elige el lugar apropiado. Ten en cuenta la luz, el fondo, y si no tienes un fondo que tenga que ver con tu profesión, es preferible algo neutro como una pared blanca. Si es un fondo natural o un lugar de trabajo, puedes también difuminar ese fondo para que realmente destaques tú, no, el, no eh, lo que tienes detrás. Punto número 2. En la foto debes aparecer solo tú, ni parejas, ni compañeros, ni perros, ni gatos. Como bien decía, LinkedIn es una red social profesional. La gente quiere contactar con personas, con profesionales, no contigo y con toda tu familia. El punto número 3, el vestuario para la foto. Se recomienda colores lisos y la ropa debe ser acorde a tu profesión. Si eres un patrón de embarcaciones, no te pongas un traje de chaqueta y corbata porque te verías ridículo. O si trabajas como directiva de una empresa, intenta ponerte la ropa que usas en tu día a día. No te pongas un vestido de fiesta o un pareo de playa porque no tendrías ningún sentido. Aquí, colores neutros y lo más sencillo posible y acorde a tu profesión. Punto número 4, la sonrisa. Mira a la cámara y sonríe. No uses gafas de sol, intenta que tu expresión sea lo más natural posible. Recuerda que la sonrisa es la mejor presentación que puedes tener en LinkedIn. Y sobre todo, habrá muchas puertas. El punto número 5 es la proporción, debe salir más o menos por encima de los hombros hasta arriba. El punto número 6, busca a alguien que te saque las fotos o utiliza un trípode. Nada de selfies, por favor, porque al final no es lo mismo, no queda igual. Y ahora llega lo bueno. Te voy a compartir una aplicación para analizar tu foto de perfil y te dice qué debes mejorar. Se basa en tres aspectos. La cara, te analiza la cara, eh, analiza la sonrisa, la mandíbula, la mirada, la composición, analiza el zoom, la regla de los tercios y el fondo de la imagen. Y el tercer punto es que analices la edición, busca el mejor equilibrio entre el brillo, contraste, saturación y temperatura de la imagen. La, la aplicación se llama Snap. Te lo dejo aquí y, en la, y el enlace en la cajita de información. Bien, ahora ya tienes la foto de perfil, así que vamos a crear tu banner de portada usando Canva. Si aún no conoces Canva, te recomiendo que crees una cuenta. Será tu mejor amigo a partir de ahora. Si ya usas Canva, sabes de lo que te estoy hablando. En Canva tienes muchas plantillas bonitas y originales y preparadas con las medidas de LinkedIn, así que vamos al lío. Entramos en la plataforma. Bueno, vamos a empezar a ver cómo funciona lo de Canvas y cómo crear el banner con bueno, cuatro pasos, la verdad, súper sencillo, pero esta herramienta sí que es verdad que si no la conocen, deben tenerla en cuenta porque les va a servir para crear todo tipo de material de, para redes sociales o para sus publicaciones. Bueno, empezamos, entramos. Este es el feed de inicio y nos vamos a crear un diseño. Aquí nos ponemos en banner, LinkedIn. Se nos abre con las medidas que, que ya les comenté que, que eran las apropiadas para LinkedIn. Ya viene con las medidas exactas. Y aquí nos da una serie de sugerencias de banners distintos. Yo tengo que coger aquel que más se aproxima a lo que yo quiero. Voy mirando. Evidentemente luego lo voy a modificar y adaptar a mi, a mi perfil. Pero bueno, aquí podemos hacer varias cosillas. Imagínense que me gusta este. Digo, vale, pues eh, me gusta este. Aquí en este lado izquierdo. Puedo subir mis propios archivos o incluso grabarme. En este caso, tengo aquí mis archivos, pues voy a aprovechar y voy a poner una foto mía. Aquí en el circulito. Puedo cambiar el texto, incluso cambiarle la fuente, que se cambia aquí. Y le digo que yo quiero el Asifon. Realmente es un espacio que tenemos que aprovechar para eh, promocionarnos, para promocionar nuestros productos, nuestros servicios o lo que queremos hacer en este momento. ¿no? Vale, pues tengo una imagen de fondo que quiero cambiar. Canvas te da la posibilidad de coger imágenes. Vamos a elementos. Imágenes. Fotos. Vamos a fotos. Puedo coger alguna imagen del banco de imágenes de Canva o puedo subir mis propias imágenes que a lo mejor puedo descargar de otro banco de imágenes gratuito. Eso va a depender de lo que prefieras, ¿no? Pongo este fondo, a ver cómo me lo coge. Vale, me ha cogido el fondo, me ha cogido mi foto de perfil y el texto. Con lo cual ya estaría. También puedo añadirle mi logo. Imagínense que quiero añadirle mi logo. Que lo tomo aquí. Bueno, pues yo quiero que mi logo salga aquí, chiquitito. Ahora ya tendría mi banner preparado para descargar y subir a mi Linkedin. Entonces lo que hago es que descargo. Como png, le doy a descarga. Me ha cogido el nombre de te ayudo a crear una web. Simplemente podría ponerle banner de Linkedin para que quede guardado. Y aquí está mi banner precioso de portada. Vamos a crear otro. Vale, para, ya que estamos aquí, vamos a crear otro para que les ayude a, a tener varias opciones. Volvemos aquí a crear un diseño. Banner Linkedin. vieron que salen dos banners porque uno es para las páginas de empresa con las medidas de página de empresa pero cogemos siempre el de las medidas que les comenté para un fotógrafo soy fotógrafo y aquí también le voy a poner una fuente que me guste le puedo poner el color que yo considere ahora vamos a cambiar de color porque vamos a ver varios ejemplos y aquí vamos a poner fotos lo voy a poner aquí puedo editar las fotos, las puedo mover ok, okay. y aquí vale. ya tengo hecho la composición voy a añadirle aquí otro texto con mi nombre grita vale no soy diseñadora estoy haciendo aquí una composición pero esta plantilla lo que ayuda es a que realmente quede bien vale entonces ya está hecha y lo que hacemos es descargar como antes y simplemente la vamos a subir a linkedin como verán es algo muy sencillo y muy fácil de hacer Solamente necesitan tener claro quién es vuestro público objetivo y hacia dónde se dirigen. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si creas tu foto de perfil nueva y tu balón de portada, puedes conectarme con LinkedIn y así le echo un vistazo y bueno estaré encantada de hacerlo. Si te ha gustado el vídeo, por favor suscríbete y déjame algún comentario sobre lo que opinas o si quieres un vídeo sobre este tema para poder seguir creando contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo.